Hablamos con Franca, pero que un año más también se da así de aquí en Fitur, él también está muy relacionado con Marbella, la Costa del Sol, con Madrid, por supuesto, y bueno, pues a ver qué le parece este año Fitur 2020, que creo que acabas de llegar, ¿no? O ya estás dando la vuelta, Fran, buenos días. No, ya llevo un buen rato, ya llevo de las diez y media por aquí, dando vueltecitas. Bueno, mi stand de Marbella, la verdad es que como siempre, un stand sencillito, muy coqueto y, y yo creo que, que bonito. ¿Cómo se ha movido el turismo este verano, tú que tienes empresa tienes negocio, ¿cómo lo has visto que se ha movido el turismo para Puerto Banú, Marbella, costa del son generales? Bueno, este año pasado la verdad es que ha sido un año bueno no ha sido como, como antes de la crisis, pero ha sido un año bueno yo espero que el 2020 sea un año un poquito mejor y no nos afecte el gobierno central, esperemos y, y bueno, yo creo que Ángeles toda la, la, la parte de la costa eh, yo creo que va a ser ...un año bueno para ellos y para nosotros. Eh, ¿Alguna idea de cómo podíamos fomentar el turismo para que haya más? Ha sido un año bueno me dices, pero... ...hay posibilidad de que hubiese más turistas, que hubiese más personas... ...que visitaran la Costa del Sol. Bueno, yo creo que Marbella está posicionada... ...como una de las primeras en, en España, ¿no? Eh, en la Costa del Sol la verdad es que... ...dentro de lo que es la costa Málaga, toda esa parte... ...Marbella es la número uno ¿no?... ...pero sí es verdad que, que siempre hay que inventar nuevas fórmulas... ...para que puedan venir a, de otras ferias a conocer nuestra tierra... ...que es una tierra rica en, en gastronomía, en vinos, en gente... ...la verdad es que es, es difícil comparar a Marbella con otra... ...con otras comarcas o otras regiones o otros países... ...porque Marbella tiene un don especial... ...y ya lo ves con toda la gente que tiene allí... ...tenemos 180 casi... Eh, ...extranjeros, o sea, en lenguas... En, ...en la misma Marbella, o sea, es una, una pasada. ¿Tienes pensado visitar algún país exótico, oriente, América? Pues primero quiero que deje de trabajar mi mujer... que con tanta peluquería, la pobrecita mía, no puede salir a ningún lado. Sí, tengo muchas ganas, ya después de la operación que me hicieron, ya me encuentro mejor y ya podemos viajar. Y ya empezar empezado otra vez a la rutina de día. Así que, bueno, vamos a ver. Muchas gracias y feliz estancia. A ti, Elena. Gracias por todo.